Bienvenidos amigos Nicotecnianos Hoy, o en esta clase mejor dicho Vamos a ver unos ejemplos Una práctica de montajes Así que va a dividirse en dos partes Espero que te guste, espero que practiques Espero que ya hayas practicado las otras clases Porque vamos a usar las mismas herramientas que ya vimos Solamente que de una forma más avanzada Así que vamos a crear un nuevo proyecto Ahí está Y yo voy a usar, o voy a elegir este Instagram 1080x1080 Porque... Eh, la imagen que voy a usar no es tan alargada, así que bueno, en este caso este. Te repito, ahí hice clic, voy a crear. Te repito que estaría bueno que uses o sigas los pasos que yo doy y después uses imágenes propias para poder probar de hacer tus, pro tus propios proyectos. Bien, bueno, acá estoy en mi documento y lo que voy a hacer es: voy a traer una imagen, abrir y colocar. Traigo frutillas de corazón, ahí está. Yo te la voy a dejar para que la puedas descargar también ok y ahora voy a venir a archivo, abrir y colocar y voy a traer bubblegum o chicle a ver, ahí está, bien en este caso voy a deformar un poco esta capa de chicle porque lo que debería pasar acá voy a hacer una frutilla de chicle, así que voy a tratar de ver que acá abajo o sea calzaría de este lado hasta acá y arriba más o menos hasta acá así que bien, a ver la distancia, acá arriba una parte, acá abajo otra parte y yo creo que ahí podría andar bien Si no, podemos transformar después otra vez Le doy que sí, acá arriba, que sí Y ahora, clic derecho, rasterizar Y ya está Vamos a cambiar el nombre, chicle, chicle Y listo, ya tenemos la capa de esta lista Ahora vamos con frutilla de corazón Elegimos frutilla de corazón, la capa Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Varita mágica Y vamos a seleccionar lo amarillo Yo, eh, te había dicho que acá hay como más opciones en lo que es varita mágica. Vamos a ver esto de calado, ¿sí? ¿Qué es calado? Es una, una herramienta que está buena. Mira, si yo tengo 0 píxeles calado, va a pasar esto. Cuando hago clic y borro, para que primero convierto esto a rasterizar. Si no, no me va a dejar. Ahora sí. Cuando hago clic y borro, con calado en cero, borro. Fíjate, el borde está como todo comido, como todo serruchado. Está un poco desprolijo. Entonces... Al trabajar con el calado, mirá, ahí vuelo para atrás, paso atrás, seleccionar, deseleccionar, ahora sí. Cuando trabajo con el calado, por ejemplo, voy a elegir algo exagerado como 10 píxeles de calado, hago clic acá y borro, por ejemplo. Fíjate lo que pasa, hay como una especie de sombra blanca acá, porque en realidad es transparencia, o sea, está borrado... Y se comió parte de lo que es la frutilla, ¿no? Qué rico comer frutilla, bueno. Ahí se puede ver la transparencia allá atrás la imagen, ¿ves? Esos cuadraditos me está diciendo que se borró y esta parte empezó como a borrarse, ¿no? Del todo, y eso fue gracias al calado. O sea que el calado nos ayuda como a suavizar un poco los bordes. Como era el ejemplo del pincel que te contaba antes. ¿Viste cuando con el pincel usábamos la dureza o, o que se llama difuso? Esto del calado es exactamente lo mismo, es lo difuso de la herramienta, en este caso de selección. Es muy útil muchas veces. Voy a ponerlo en cero otra vez y voy a volver hacia atrás. Hasta acá, ahí está, para recuperar lo mío. Y ahora en calado le voy a dar 2 píxeles, porque si no es muchísimo. Y con la varita mágica hago clic por acá y ahora sí borro. Y fíjate que borre y ya es más, está más como atenuado, ¿sí? no está tan comido y se si sacó acá la capa de fondo... Fíjate que se ve mucho más prolijo. Esto va a ayudar un montón a la hora de poner un fondo, porque se va como a mezclar mucho mejor cuando pongo un fondo y no va a quedar como tan comido. Y eso está bueno. Así que el calado, presta la atención. Podés poner, o sea, hasta 100%, pero es como demasiado. Si ¿sí? siempre está en cero, trata de, fíjate, cuánto, no, no más de 5. Dependiendo, siempre dependiendo de qué quieras hacer. En este caso, 2% podría llegar a andar bien. Así que ahora vamos a hacer el montaje este. Bien, como verás no estoy trabajando con máscaras porque en este caso no nos va a hacer falta. Porque como el fondo era un color pleno, no me importaba tanto rescatar esa información ante cualquier cosa. Así que no hay mayor problema. Así que en este caso vamos a activar acá la capa chicle y la capa frutilla de corazón. Vamos a primero ubicarla por acá abajo. Yo creo que ahí podría andar bien. Ahí estaría bien. Vamos a usar este pedazo de acá y el de arriba para la parte de arriba. Así que vamos a agarrar el, el pincel, acá está. Con negro, ahí tenemos el negro seleccionado. Si no tocas estos iconitos de acá, tocas los iconos de acá y se pone negro y blanco automáticamente. Opacidad en 100, flujo en 100. Ahora acá que, que tenemos dureza, lo ponemos en 100, tamaño, ahí puede andar. Listo, vamos a crear ahora. Nuestra máscara Como con este iconito que está acá abajo Como la banderita de Japón Tocamos ahí, ahí se puso la máscara Y estamos listos para pintar Así que vamos a pintar Toda esta zona de acá Hasta acá, más o menos Saco el, el ojito de la capa chicle Para ver lo que estamos haciendo Y el resto de arriba lo puedo borrar tranquilamente Que ya no lo voy a necesitar Ahí está Ahí lo borré todo Listo, ya está, se fue todo. Muy bien, activo la capa chicle y fíjate que ahí más o menos, más o menos quedó. Listo, y ahora me falta la parte de arriba de la frutilla. Acordate que Zoom yo lo hago con la tecla Alt y la ruedita, ¿sí? para evitar tocar acá la, la lupita y entrar y salir. Con izquierda y derecha apretando el clic, entras y salís. Si no, acá arriba tenés más y menos para poder ingresar también. O sea, activar lo que es la... Eh, la herramienta de entrar o salir ¿eh? Ojo con eso Pero yo uso el alt y la redita. Bueno, bueno, a ver Acá, acá agarro mi herramienta de, de selección Y le voy a decir lo siguiente Bueno, tengo la parte de abajo Sí, ahora quiero la parte de arriba ¿Cómo hago la parte de arriba? Bueno, vamos a hacer esto Clic derecho acá en esta máscara Que es la máscara, la capa, perdón Clic derecho por acá al costadito Que es la capa de la frutilla Clic derecho y le digo duplicar capa Acá está, duplicar capa ¿Qué hace duplicar capa? Simplemente la multiplica. ¿sí? Ahí la hizo otra vez. Y esta la pongo por encima acá arriba. Esta capa la llevo hasta por acá arriba. Mira acá abajo me doy cuenta de que hay una línea. Que la puedo eliminar. Por ejemplo, con esta herramienta. Selecciono ahí. Selecciono este trazo de acá y borro. Y ahí se fue. Vamos a activar el fondo a ver si es cierto. No, mira, de hecho ahí estoy viendo que hay como más... Hay más formas. Ya los estoy, los estoy eliminando. Bueno. Tengo varias formas de hacer esto. Pero voy a, voy a usar eh, el método. El método tal vez más sencillo me parece a mí. A ver. Voy a, voy a primero voy a eliminar esta capa. Para poder arreglarlo desde una sola. Y después sí ya duplicarla normal. Y vamos a hacer lo siguiente. Esta línea que está acá la, podemos, la tenemos que eliminar. Así que voy a elegir esta herramienta de marco rectangular elijo toda la línea que yo estoy viendo de acá, mira me acerco y ahí se ve ahí se ve y con el de suprimir, la borro, listo hago clic por fuera, por acá, selecciono esto, suprimir hago clic por fuera, o toco acá seleccionar, deseleccionar, que es lo mismo selecciono todo esto lo borro, y ya está y ahora sí, vamos de vuelta entonces clic derecho, en la capa estas cosas que me pasan a mí son muy comunes, así que no es que hay un paso a paso ideal para hacer las cosas sino que hay confusiones y mejoras en el camino lo bueno es darse cuenta ahora sí, duplicar capa acá esta opción, duplicar capa ahí duplicamos la capa y ahora con la herramienta mover la flechita ahí vamos a llevar esta para arriba posiblemente aparezcan de vuelta estas linitas porque no se veían antes así que repetimos el proceso acá estoy viendo que hay como una línea mira. ahí hay una línea la selecciono Parado en la, en la en la imagen, no en la máscara, en la imagen, ahí la borro, ahí se fue. Voy a deseleccionar esto. Selecciono todo este pedazo de acá. Estoy en la miniatura de la imagen. Así que borro, ahí está. Y este pedacito de acá que me falta acá. Borro y ya está. Listo. Ya está. Esos bordecitos me quedaron. Porque como usé. Eh, cuando usé la varita mágica que usamos lo de calar. Eso, como que. Quedó ahí porque, bueno, eh, quedó como calado. Entonces, era inevitable que va a ser. Pero se arregla muy rápidamente de esta forma, por ejemplo. Excelente. Vamos a poner nombre. Frutilla abajo. Vamos a poner acá. Frutilla abajo. Abajo. Y este le ponemos frutilla arriba. Frutilla arriba. Ahí está. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y bueno, si en la frutilla de abajo usé la máscara tapando la parte de la frutilla de arriba... En esta capa que está acá, tengo que, podría invertir la máscara. ¿Sí? Así que elijo la máscara y mira lo que voy a hacer. La voy a invertir. Le voy a decir que, mira, voy a sacar los ojitos así, nos damos cuenta bien. Estoy trabajando en esto, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es decirle que eh, lo que yo pinté de negro en esta máscara, mira, voy a mostrarte la máscara. Esa es mi pintura dentro de la máscara. Si quieres entrar adentro de la máscara, tocas la tecla Alt y haces clic en la máscara para entrar en la máscara y lo mismo para salir de la máscara. Esto te permite a vos entender qué hay dentro de la máscara. ¿Sí? Fíjate, yo hice esa pintura. Bueno, eh, yo tengo pintado esto, lo de arriba. Yo, si lo doy vuelta, está... Este color, si lo negro es blanco y lo blanco es negro, estaría pasando justamente lo contrario. Podría ver la parte de arriba. Así que vamos a invertir los colores. Ojo con esto: acá ya no invertimos la selección. Lo que invertimos es el color de blanco a negro y negro a blanco. Entonces, no tengo que ir a selección e invertir. Que de hecho, fíjate que no puedo. Está así en gris porque no hay selección. Ahora, lo que hay que hacer es transformar, o sea, invertir el color. ¿Y qué es un color o, do, o dónde se puede encontrar esta opción de color? Fácilmente, muy fácilmente o simplemente acá en imagen, ajustes, y acá buscamos el que se llama invertir. Bien, ¿por qué imagen ajustes, invertir? Porque como esto es color, estamos trabajando sobre lo que es imagen. Acá fíjate que hay un montón de opciones: brillo, niveles, tonos, saturación, un montón de cosas. Ya las vamos a ver, tranqui. Pero acá lo que le voy, estoy diciendo al programa es Eu, invertime los colores. Si yo tuviera un color. Eh, verde y le digo invertir me lo transforma a rojo o sea te hace justamente el color inverso en este caso de negro a blanco así que toco acá invertir y fíjate lo que pasó se dio vuelta se dio vuelta la selección por si no viste tocó a la cámara bueno voy otra vez más rápidamente así invertir fíjate tenía la parte de abajo y ahora la parte de arriba, ¿ves? Esto quería mostrarte. Antes estaba así y con esto de invertir solamente se invierte eh, la máscara de negro a blanco. Ojo con esto, no vayas a hacer esto, ¿eh? Si estás parado en la miniatura de la imagen, acá, en la capa, y haces lo mismo, imagen, ajustes, invertir, mira lo que pasa. ¿Ves? La capa toma otro color, la capa, la imagen que está en esa capa. Entonces ya acá estamos rompiendo del todo la imagen, esto no. Por eso siempre sí en la máscara acordate tenés máscara y tenés imagen en la capa esto es capa lo, esto que está acá es una capa la capa tiene una imagen y una máscara listo así que vamos a volver un paso atrás Paso atrás. ahí está y este candadito lo que hace lo que dice es que si yo muevo la máscara también se mueve la capa y si muevo la capa también se mueve la máscara te lo muestro muy rápidamente fíjate si yo muevo para allá también se mueve la máscara y te das cuenta por esto, si yo le saco este candadito y muevo la imagen Fíjate que la máscara queda quieta ahí Te das cuenta como la máscara está quieta pero la imagen no Vuelvo para atrás, mira Y ahora al revés, si yo muevo la máscara Muevo la máscara pero la imagen está quieta Entonces ese candadito, ahí vuelvo para atrás, otra vez Ese candadito lo que nos ayuda es a decir Si yo me muevo, vos te mueves si tú saltas yo salto Jack algo así para el que vio Titanic bueno <ríe> sí, se me cayó el documento bueno mira acá voy a invertir de vuelta la miniatura del color porque otra vez lo tenía como antes así que vamos a imagen ajustes invertir ahí está ahí volví y ahora ahora sí activo capa de fondo la capa de abajo allá de la frutita y el chicle ¡Totán! listo ¿te das cuenta? así que esto lo vamos a recolocar por acá por ahí más o menos, no me gusta igual mucho como quedó, así que vamos a arreglarlo debería quedar como más ahí, esto ya es a ojo chicos, eh. no es que hay una, no hay una receta secreta, Mira, ahí me parece mucho más acorde así que voy a agarrar ahora sí, mi herramienta selección de lazo elijo esta porque me parece, no sé, me parece que es un recorte muy a ojo, así que elijo todo ahí voy por acá abajo, hasta ahí, ahora sí te muestro lo que hago, así que saco el ojito de la capa chicle me paro en la máscara, acá está y con el pincel, fíjate voy a pintar esta parte, tengo el negro tengo el color negro puesto, opacidad 100 flujo 100 pincel 100, 36 es ahí listo pero mira lo que pasa ahí está con negro, menos mal, si esto hubiera estado en blanco, hago lo contrario no, yo delimité el área que quería borrar, para no pasarme, ¿ves? tatán ahí está, ahí va queriendo Voy a deseleccionar, deseleccionar siempre, activo la capa chicle y fíjate ahí ya como que tomó forma, ¿sí o no? Para mí, mira qué bueno quedó, quedó fachero, eh, queda fachero, chicos, no me dicen nada ustedes, eh. Bueno, mira, bárbaro, este pedazo que veo acá podría de hecho servirme, mira, voy a elegir ahora la capa de esta frutilla de abajo y voy a pintar este pedacito, pero en este caso, a ver, no, con negro no, con blanco, doy vuelta al color, ahí está, con blanco intento pintar por ahí por ahí ahí está mira queda queda bueno queda bueno esos detalles son geniales geniales bueno bárbaro fíjate ya tenemos un montaje hecho ¿sí? lo que podríamos hacer a partir de acá podríamos por ejemplo eh, no sé ponerle sombra tal vez cambiarle un poco el color Mientras más detalles tenga, una imagen más creíble seguramente va a ser. Ahora ya cuando te pasaste de detalles, te fuiste para el otro lado. Te fuiste de mambo. Bueno, ¿qué cosas podría hacer o qué podríamos hacer? Mirá, se me ocurre hacer esto. Voy acá a la capa de chicle. Y mira. de paso vemos algunas herramientas más. En imagen, ajustes. Acá puedes cambiar un montón de cosas. De hecho, te animo a que juegues con esto. Agarra cualquier imagen y probaste este tipo de herramientas que son. Yo solamente en este caso voy a cambiar esto de tono y saturación. Que si te acordás, en Krita, en el curso de Krita, vimos que se puede hacer algo muy parecido. En Krita, por ejemplo, había un filtro que era tono y saturación. Y mira lo que hace. Me lanza esta ventana. Y lo que voy a hacer es cambiar el tono, saturación y luminosidad de la capa chicle. ves Que es la que está elegida cuando yo muevo este nivelador va cambiando de tonalidad o sea de color el rosa lo convierte en otros colores entonces está bueno ¿eh? está bueno ¿eh? esto podríamos ponerle por ahí un, más así un rosito, un violeta o, o algo así no no sé esto ya es a gusto un verde un verde parecido al que tiene de arriba parecido mira valor 104 a ver poco menos 101, me gusta en 101 el valor de tono. Si pones 101, te va a quedar como yo. Saturación, que es cuán fuerte va a ser el color. Ahí lo subo, fíjate, está bien fuerte. O más blanco y negro. ¿Sí? Así que por ahí un 10 10 puede andar. Y luminosidad es la cantidad de luz. Menos luz es negro, más luz es blanco. ¿sí? Si no te gusta cómo, cómo queda, tocas reset acá, Vuelve de toda la normalidad. Y si no, le escribí 0. Y vuelve el nivelador al punto inicial. Listo. Y tenés la opción de colorear, que es como vimos en Krita también, donde todo lo colorea de un mismo color. si ¿Sí? En este caso, como ya es de un color, no se ve la diferencia. Pero si tuvieras una imagen, eh, te agarra una imagen de colores, o sea, una fotografía de una persona, por ejemplo. Y la transforma eh, en un solo color. Por ejemplo, como si fuera una, una imagen en sepia, o blanco y negro, o toda rojiza. O sea, solo los colores rojos, solo colores verdes, más clarito, más oscuro, de ese estilo me refiero. Ahí le saco a colorear y vuelve como estaba antes. Acá le pongo 100, 10, 0. Fíjate, previsualización o previsualizar como es antes, como es ahora. Por el momento no sé, no, no, no me convence nada. La voy a, dejar, la voy a volver voy a dejar más roja. A ver, como bien roja quiero que quede yo. Vos ponela como quieras, eh. ojo. Ahí podría andar. A ver, antes, después. Sí, le di como más color. Para mí ahí puede andar. Ok, listo. Ya tenemos nuestro montaje hecho. Fíjate, a través de dos imágenes ya hicimos un montaje. ¿Qué podemos hacer a partir de acá? Vamos a darle solamente dos ajustes y listo. Pasamos al siguiente. Por ejemplo, voy a crear una capa nueva vacía. Así que vengo acá abajo a este icono de una hojita y se crea una capa. Y este le voy a poner sombras. Some listo vamos a trabajar con color negro porque las va más que negro mira tengo una mejor idea o oh, no Sí, negro mejor negro acá damos vuelta a los colores voy a trabajar con color negro con el pincel vamos a elegir un tamaño de 36 para ahí un poquito menos 16 la dureza quiero que el borde sea un poco más difuso no sea tan marcado para que nos ayude con las sombras las sombras mira acá te, te tiro otro consejo las sombras Ponele atención a las cosas en la realidad. Fíjate cómo son las sombras. Las sombras siempre depende de la luz. Pensa en esto. A la una de la tarde, si hay sol, un día de sol, fíjate. Parate afuera, en un patio, donde sea, y fíjate la sombra cómo es. Vas a ver que tu sombra en el piso es bien cortante, bien dura al borde. Pero ya cuando se va haciendo la tarde o hay una nube, mira tu sombra y vas a ver que es difusa, está como borroneada. Esto es exactamente lo mismo. Se basa como o, o, Sí, bueno, se basa como en la realidad, digamos, ¿no? Es un poco la idea. Bien, acá voy a tratar de pintar un poco lo que sería la sombra. Y estarás diciendo, pero te está quedando horrible. Sí, ya sé que me está quedando horrible. Pero como siempre te digo, el orden de las capas altera el producto, ¿no? Así que vamos a cambiar acá abajo. ¿Cómo queda? Eh, más o menos, más o menos. Podría llegar a ser, podría, más abajo ya acá no se ve, bueno, acá en el intermedio, entre la capa de chicle y frutilla de arriba, más o menos queda, o, voy, a, voy a bajar la opacidad, ¿sí? así que toco acá opacidad este, este iconito me muestra ahí, y bajo la opacidad fíjate cómo más o menos va quedando, ¿sí? Eh, creo que, es más, este, si viene acá arriba, creo que acá quedaría mejor inclusive, mira acá quedaría mejor sí sí porque lo que yo quiero es pintar la sombra del lado del chicle, no de la frutilla. Bien, del lado del chicle, no de la frutilla. Al lado del chicle, no de la frutilla. Vamos a trabajar con selecciones. A ver, no te quiero complicar. Vamos a hacer esto. Yo lo que quiero hacer es pintar donde solamente está el chicle. Pero cuando pinto, me pinta todo. Así que debería ser una selección que solamente me muestre lo que es chicle. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a eliminar esta capa eliminamos, ahí está, y vamos a hacer esto, capa nueva y esta se va a hallar sombras, ahora sí de vuelta sombras, son no, sombras no, sombras con propiedad hablemos, che. bueno y en chicle, me paro en capa chicle, le doy clic derecho a capa chicle, y le voy a decir eh... hacemos un favor a... seleccioná todo lo que hay en esta capa Seleccionar píxeles, mira, si yo toco seleccionar píxeles Lo que se hace es, en vez de andar usando la varita mágica El coso, no sé qué, no Con seleccionar píxeles, fíjate acá Dentro de la capa chicles, seleccionar píxeles Lo que se hace es, le digo al programa Que elija todo donde hay píxeles Toco acá, fíjate, automáticamente hizo la selección de sí mismo O sea, no tuvimos que agarrar otra herramienta Se hizo la selección de lo que existía ahí gracias Fotopea, gracias bueno, me acerco ahora sí, y esto me ayuda a mí a pintar, fíjate, ahora sí me paro en capas sombras, de vuelta tengo pincel, a ver en cuanto hay, en 16 70 de dureza, opacidad 100, y estarás pensando hey, pero si querés que sea más translúcida, ¿por qué no bajas de acá? sí, podría pero prefiero bajarla desde acá, desde la de capas, bueno, está todo bien, está todo más que bien, así que vamos a pintar por acá Fíjate cómo no me paso ahora. No la tenías esa, ¿eh? Te sorprendí. Acordate que soy como la pasta dental. Cuando parece que no hay más, siempre hay un poquito. Ahí está. Fíjate. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora, opacidad. Le bajamos la opacidad. Y fíjate cómo va empezando a simular una especie de sombra. ¿Ves? Tatán. Uy, ahí pinte no quería pintar. Perdón, perdón. Ahí, barra espaciadora. Acordate, barra espaciadora, que es la manito que está acá abajo Para moverte Bien, este pedazo acá creo que está de más Así que lo podemos borrar ¿Cómo lo borramos? Y mira, acá hay un borrador Que el borrador funciona exactamente igual al pincel Mira, exactamente igual, es exactamente igual Le bajo la dureza Borro acá, y listo Acá tengo pincel, acá tengo borrador Está uno al lado de otro ¿Sí? Me acerco acá un poquito acá lo pinto, esto no quiero, borrador ahí y excelente, excelente, voy a sacar la selección, seleccionar, deseleccionar para ver cómo quedó, fíjate cómo queda, ¿eh? va tomando forma, ¿sí? no digo que quede ideal esto obvio necesita un montón de trabajo, cada proyecto no se hace no se hace en 10 minutos, ¿eh? ni en 12 minutos o sea, lleva su proceso, lo sumo se hará en 15 minutos, pero no me digas 12, ¿entendés? No, mentira, llevo unos cuantos minutos, sí, dependiendo también eh, varias cosas, pero, pero sí con paciencia y con mucha, mucha visión de cómo va quedando. Mira, le bajo la opacidad, siempre es prueba, fíjate. Mira esto. Ahí tiene 13% de sombra. Mira lo que pasa cuando le saco el ojito. Le pongo el ojito, le saco el ojito. Tal vez decís, no me doy cuenta mucho. Capaz que no. Pero en el resultado final suma un montón. Las sombras son prácticamente esenciales para esto. Y vamos a hacer lo mismo que abajo. Vamos a pintar en capa sombras. Pero vamos a pedirle a Fotopea que nos haga la selección de lo que es chicle. Así que acordate, me paro en capa chicle. Clic derecho y le digo, Eu, Photopea, vos que sos un copado. Seleccionate los píxeles. Solo. Bueno, dale. Y se selecciona. Tan. Ahora vamos a Fotopea. Ah, ya estamos en Fotopea. Vamos a sombras. Vamos con pincel. Ojo, mira, estaba con goma, ¿eh? Goma de borrar. Vamos con pincel. Chequeamos cómo está todo. Todo piola, todo, glue, todo gay, todo ok. Todo guay. Y empezamos a pintar por acá. Tu, tu, tu, tu, cerca del borde, más o menos. Está. Listo. opacidad un poquito más. Que se destaque ahí. Bueno, el borde me quedó como bastante. Eh, uy bastante como cortante o duro lo necesito, lo necesito más borroso es la verdad porque la verdad que no me gusta tan eh, tan contrastado quiero que sea más, más borroneado mira lo que hago goma o borrador le bajo la dureza y ahora sí pinto por acá y fíjate cómo lo borronea dejándole una forma difusa esto es siempre son la goma de borrar y el pincel son mejores amigos somos mejores amigos sí, güey. <risa> Se hablaban entre ellos las herramientas Listo Ahí tenemos seleccionar, deseleccionar Listo, bueno Tenemos ahí como la base de nuestra Nuestro corazón de frutilla de chicle ¿eh? Rico comerte una fruta así o no Te queda después de la boca Viene ahí el gluten Bueno, <risa> no mal ahí el gluten Esto está re Bueno, en fin Vamos a dejar esto así por ahora, vamos a guardar el proyecto, vamos a ir a archivo, vamos a guardar como PSD. Sí, siempre guardar los archivos así, guardar como PSD. Ahí está, le ponemos ahora el nombre, fruta de chicle. ¿Me dejó guardar? A ver. Guardar como PSD, ahí está. Ahora sí, vamos a poner fruta, frutilla, frutilla en realidad, frutilla de Chicle, sin gluten. Siempre sin gluten, muchachos. Bueno, acá estamos. Y listo. Ya tenemos nuestro primer proyecto hecho. Espero que te quede bien. Obvio, mándamelo. Vamos a hacer ahora uno más. Y vamos a combinarlo con este que tenemos ahora. Mira, voy a cerrar acá. Vamos a crear un proyecto nuevo. Esta es como la segunda parte. Eh, vamos a hacer de vuelta el formato de Instagram. Yo le digo este. Vos, eh, no sé, depende de la imagen que uses. Si usas la que yo tengo, trata de seguir igual. Si tenés otra imagen que se acopla más o se adapta más a la historia de Instagram u otras cosas más, usa otro formato. Yo voy con este de vuelta. Crear. Y acá tengo la imagen. Bien. Vamos a inspirarnos en esto. Mirá. Hay un artista que me gusta bastante. Te lo voy a mostrar. Hizo esta imagen. Mirá qué buena que está. Es él. Con estos agujeritos ahí que está como comido. Como si fuera un queso, viste, que tiene y le faltan todas esas partes así. Está bueno. Adivina con qué está hecho esto. Sí, adivinaste. Con máscaras y con pincel de sombras. Vamos a intentar simular lo mismo. Esto, esto como ejercicio está bueno. Cuando veas una imagen así, tenés que verla un rato. Como siempre digo, una, ima una gran imagen conlleva una gran responsabilidad. De análisis. <risa> y entendimiento. Pero ves, tiene... Eh, so, estas son dos imágenes, yo me puedo dar cuenta. O un, si, dos imágenes, posiblemente. O a lo sumo una sola. Donde está el sentado y otra imagen que es la mesa con la silla. Y después trabajo con las máscaras. Nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo. Y acá puedes utilizar una foto tuya si querés. Y después la publicás en todos lados y le decís a alguien. Eh, no, me quedé tanto tiempo sentado que me comieron los ratones. Ponele. <ríe> bueno. Análisis de la imagen. Análisis de la imagen, fíjate, tiene acá una sombrita, una sombrita, se ve como lo comido. Listo, bueno, acá tenemos nuestro documento, vamos a traer una imagen, vamos a abrir y colocar. Alguna que te voy a dejar por ahí, esta mira, la chica 02, se me ocurre usar esta. Vamos a usar este, usar, listo, abrir. Tu, tu, tu, tu, tu. ahí está la imagen, listo, bueno. Eh, la coloco por acá abajo, ahí, ahí, ahí y la estiro de acá con shift siempre, proporcional, ahí está, acepto, y acá tenemos que hacer la típica, acordate, de hacer una selección y, eh, y traer la chica para adelante, bien así que vamos a agarrar la herramienta esta de varita mágica, selecciono acá, selecciono acá, ya sé lo que estás pensando, che, pero no transformaste esto a rasterizar, no, no lo hice, no lo hice porque para esto de seleccionar no hace falta, pero querés que lo haga, lo hago, no hay problema, rasterizar. Ahí lo hice, yo sabía que me lo estabas diciendo, ahí lo hice, tranquilo, listo. Bien, y ahora vamos a eh, invertir la imagen, porque elegí lo rojo, y necesito elegirlo a ella. Elegí lo rojo porque es más sencillo de seleccionar. Así que seleccionar, invertir, y ahora sí, editar, copiar, editar, pegar. Acá podemos ver que efectivamente se creó la imagen de la chica. Tiene entre los dedos acá el color rojo del fondo, pero no te preocupes porque vamos a eh, pintar el fondo de rojo con degradado como hicimos antes en, el, en la otra clase. Así que vamos a activar momentáneamente la capa de esta chica. Vamos a agarrar la herramienta de degradado. Vamos a pinchar acá el color negro este y le decimos que el primer color va a ser este rojo de acá. Clic por acá. Ahí está. Ok y el blanco que está acá, toco con el blanco, pincho en el blanco ahí, y busco otro rojo que es este más en el centro, ahí, ok, listo, ya la puedo desactivar, creo una capa nueva, pero la acomodo por debajo de la chica y le pongo nombre, degradado, y a esta le pongo chica, ahí está, entonces ahora sí, en degradado voy a pintar mi degradado, así que agarro la herramienta de degradado, no te olvides, asegúrate que estés trabajando en radial ¿sí? no en lineal acá radial y asegúrate de que estés con la primera opción de estas seleccionadas porque si no vas a pintar con otra ¿sí? con esta color de este color a este color sería eso así que hago clic por el centro de la imagen y arrastro a ver cómo queda bueno a ver, para que saco el ojito de acá. Está pintando oscuro acá y claro allá. Así que tengo que dar vuelta a estos colores. Clic en las flechitas acá. Ahí se dio vuelta. Y e intento, intento nuevo. Ahí, clic y arrastro. Eso era lo que yo quería, fíjate. Ahora sí, mucho mejor. Vamos a ver los deditos de acá. Fíjate cómo se fusiona bastante bien con el color de ahí atrás. Eso era lo que yo quería. Listo. Excelente, muchachos. Ahora vamos a crear la magia bueno, no, eh, en este curso están viendo que yo no estoy guardando mucho la imagen porque como es online eh, nada, me resulta como me da un poquito de más confianza pero no debería, ¿sí? debería guardar el archivo así que nada, yo les recomiendo guardar el archivo bueno, muy bien eh, ¿en qué estábamos? ah, sí, en esto a ver, acá está la imagen, fíjate, la imagen es así vamos a intentar no hacer la misma sino inspirarnos inspirar no es copiarse, así que Vamos a acercarnos y vamos a, a entender cómo está hecho esto. Ya te dije, o sea, está hecho con máscara, con pincel. Bueno, hagamos el primer círculo. Genial. Vamos a activar una máscara. Así que, acordate. pincho acá la, la, la capa de chica. Toco acá, entonces, el que es añadir máscara. Ahí está la máscara. Vamos a agarrar el pincel, nuestro amigo pincel. Acá está. Y ahora vamos a configurarlo. Siempre configurarlo primero. Acá despliego la herramienta. Dureza al máximo Porque es bien marcado el círculo Tamaño Vamos con un, a ver un poco más 129 pueden dar 129, 130 por ahí Listo Y colores, fíjate los colores tengo grises Porque tenía colores eh, anteriores Así que voy a tocar acá blanco y negro Esto es Este icono de acá que me convierte en blanco y negro Genial, pero yo tengo que pintar con negro Así que toco la flecha de acá abajo De acá abajo, clic ahí y ahí se dio vuelta y ahora sí puedo pintar con negro en la máscara blanca. Que con negro voy a sellar. Así que hago un clic ahí. Clic. Fíjate. Va en proceso. Y ahora voy a achicar un poco acá. Clic acá. Barra espaciadora y me muevo. Voy a hacer otro acá en el cachete. Me parece interesante. Si lo hago. No, acá en la frente. mira A ver. No, en el cachete pueden darse. Sí, ahí me pueden dar y tal vez uno más por acá, ahí está, listo, ahí ya tenemos como eh, las primeras formas, vamos a hacer ahora, eh, vamos a pintar, porque fíjate, quiero que analices esta imagen, sí esta imagen, mira me voy a acercar, tiene la forma hecha, pero después además, tiene como el interior de la forma como lo que, lo que tenés adentro del cuerpo de alguna forma, no sé si me hago entender fíjate, es está comida la forma pero se ve lo que tiene adentro del cuerpo, ¿sí? que en realidad bueno, no sería así pero está bien la idea, está bueno ¿sí? tiene como, se nota lo, el interior del cuerpo, fíjate acá ves, se nota eh, con, con la luz y la sombra, así que vamos a intentar hacer algo similar, así que nos ponemos en la capa degradado, creamos una capa vacía nueva que quede entre degradado y chica y le ponemos color de interior para saber qué es eso y ahora vamos a vamos a trabajar de la siguiente manera mira yo lo que necesito hacer es como una especie de borde de borde así que mira lo que voy a hacer a ver Lo que yo quisiera es seleccionar, ya sé cómo, mira, porque no, no te quiero, quiero hacerte la fácil. Como son formas simples, mira lo que voy a hacer. Voy a agarrar la varita mágica. Fíjate, asegúrate de que te, tengas calado en cero. Calado en cero. Que tengas apretado esta opción, la segunda, de sumar selecciones. Y mira lo que voy a hacer. Como estoy parado en la máscara chica, no en la imagen, sino en la máscara. Voy a hacer clic donde existen los círculos, ¿ves? Acá. Bueno, no me va a dejar. Acá me está tomando todo. En esta, con esta herramienta no me va a servir. A menos que... Tampoco me va a dejar. Bueno, entonces no. Vamos a hacer... Lo que yo te iba a decir al principio. Que no te iba a decir. Pero creo que ya estás listo. Pequeño saltamonte. Pequeña saltamonta. <risa> para saber esto. Mirá, pone mucha atención. Eh, si... Así como... ¿Te acordás que le dijimos que nos seleccionen los píxeles? Nos hizo esto. Bueno... Podemos hacer lo mismo, pero de lo que es la máscara, de esta forma. Con la tecla control, tecla control apretada y clic en la, en la máscara, acá, clic y control acá, Mira lo que pasa. Nos selecciona lo que en realidad es la máscara, todo esto que está acá. ¿sí? Entonces, esto nos va a ayudar un montón. Bien, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Agarro el pincel vamos a probar, me paro en color de interior voy a intentar pintar que con negro a ver bien, pinta hacia afuera excelente, voy a volver para atrás paso atrás, ahora acá otra vez paso atrás necesito eliminar eso ahora sí. ya está listo, bien lo que yo necesito es pintar como un pedacito, fíjate O sea, analicé esta imagen Pintar como un pedacito Así que no lo quiero hacer a mano No lo quiero hacer a mano Quiero hacerlo un poco más prolijo Así que lo, lo quiero hacer con esta herramienta Fíjate, voy a invertir la selección Fíjate, seleccionar, invertir Vamos vamos de vuelta, así lo, lo ves bien otra vez Control, la tecla control y clic en la miniatura de la máscara Me selecciona lo que hay en la máscara que como es pintura negro y blanco, me selecciona eso. Listo. Ahora, parado en la capa de color de interior, vamos a dar vuelta a esta selección. Seleccionar, invertir. Fíjate, estoy eligiendo ahora los circulitos. Eso era lo que yo quería. Ahora me voy a acercar un poquito. Ahí está. Y voy a agarrar la herramienta de cualquiera de estas dos. Por ejemplo, selección rectangular. Bien, y voy a buscar que mira mi, mi, mi mouse. El mouse tiene ahí como una cruz, pero cuando me acerco acá adentro, de esta, de esta forma me cambia a la opción de moverse. Esto es lo que yo quiero. Quiero moverlo. Lo voy a mover, lo voy a desplazar más o menos por acá. Fíjate que el resto también se movió lo mismo. ¿sí? Yo puedo moverlos y recolocarlos. Estoy trabajando con la selección. La estoy como reposicionando. Eso es lo que yo quería. Quiero que me, me ayude el programa este a hacer esto. Bueno, y ahora vamos a agarrar el pincel Y vamos a pintar Pero necesito un color que sea más o menos color piel de ella Así que vamos a pinchar acá Vamos a elegir un color, una sombra que tenga ella por ejemplo por acá por el cuello Así Esta sombra está bien, está buena acá Ok Y ahora sí con pincel vamos a pintar No, acá no, acá no quería O oh, sí, podría ser acá ¿ven? ¿eh? No, al revés Acá no quería paso atrás quiero invertir invertir la selección podría no haber invertido en primer lugar <ríe> podría no haber invertido en primer lugar hice más pasos pero bueno llegamos al mismo resultado paso para atrás acá me pasé bastante me voy a acercar lo que yo quería era resguardarme y pintar solo un pedacito al pepino te dije de invertir eh, esto como estaba al principio yo quería pintar como está ahora pero bueno puede pasar ahí está esto era simplemente lo que yo quería pintar si vos querés pintar para que vuelvo digamos voy a deseleccionar si vos querés pintar a mano esto por ejemplo hacer como voy a hacer ahora sin selecciones y pintar así tampoco está mal sí yo porque quería que quede como todo bastante igual o más prolijo así que ahí control z que me marque dónde y ahí pinto ves eso era lo que yo quería tan simple como eso ahí está y ahí ya tengo una idea de lo que es este efecto ahora ¿qué debería hacer y bueno acá debería trabajar con sombras, con cosas ¿sí? acá podemos meter un montón de cosas adicionales podría, podría darte más trucos en este momento lo estoy considerando realmente no sé si te los merezcas has comido tu cena no, no, no, no te voy a por ahora no te voy a, no te voy a dar más herramientas porque yo creo que con esto Está, está bastante completo pero si hiciste el curso de Krita por ejemplo, te doy este consejo podrías bloquear los píxeles transparentes ¿eh? y pintar con eh, un poco más oscuro para simular la sombra pero eso lo voy a hacer yo en algún otro proyecto, este lo voy a dejar por acá pero te repito, si hiciste Krita tranquilamente, creo que me estás entendiendo, podrías bloquear los píxeles transparentes, acá tenés píxeles transparentes bloqueados y podrías pintar ahora con un color Tal vez más oscuro, siempre de ella. Por acá, que hay más oscuridad en el, en el color. Podrías pintar tal vez con menos opacidad. Esto ya es para los, los manija, ¿eh? Y ahí fíjate que voy pintando con más, más oscurito. De hecho, menos opacidad. Para lo que hicieron Grita, me están entendiendo mucho. ¿Ves? Mira cómo cambia un montón cambia un montón, de hecho, bueno, esto debería haberlo trabajado en una, ah, no, no, no, bueno, sí, o podría haberlo trabajado en una capa aparte fíjate, ahí, pinto o al revés, pincho busco un color más clarito como acá, ok opacidad, menos opacidad y pinto un pedacito por ahí acá lo mismo siempre la mezcla entre colores oscuros y claros, luces y sombras ayuda un montón a que la imagen quede como más creíble Fíjate. ¿Eh? Ahora sí. ¡Tatán! Bueno, eso igualmente es como eh, para los que hicieron grita, que ya vimos parte de eso. Si no, para los otros, lo que hice recién, no se preocupen. Sepan que existe, pero más adelante lo vamos a ver bien. Eso de bloquear píxeles transparentes y qué es. Ahora no. Simplemente hicimos la máscara. Fíjense, voy a eliminar las cosas que no sirven. Esta que está acá, sacamos. Background, lo podemos sacar y fíjate tenemos tres imágenes tenemos lo que es el fondo tenemos lo que son la pintura de la forma interior de la chica tenemos la chica y tenemos la máscara fíjate con qué sencillez mira y te muestro a ver no le saco crédito ¿eh? porque esto tiene una craneada de uno que se sentó a pensar en eh, qué puedo hacer y, y un laburo este este laburo obviamente tiene mucho más Detalle puesto, pero las herramientas que usó son las mismas exactamente que estamos viendo ahora. Podrías hacerle miles de agujeros más por acá, por allá, muchas cosas más y darle detalles y bueno, eh, ir trabajando, ¿sí? O acá, en el costado como tiene él, lo mismo, es exactamente lo mismo. Por último, por último, vamos a ver una cosa más. Qué va a hacer esto, mira, vamos a incrustar en este documento nuevo, en este documento nuestro, vamos a incrustar el trabajo anterior. Mira qué buena idea. Archivo. Vamos a abrir y colocar. Y vamos a traer nuestra frutilla de chicle, ese que hicimos antes, ¿viste? Recién lo abrimos. Acá nos abrió nos abrió el documento anterior, fíjate. Estamos trabajando sobre el documento nuevo. ¿Eh? Y ahora lo que podríamos hacer es acá activar controles de transformación para achicarlo. Vamos a achicarlo. Uy, se me fue. Vamos a achicarlo. Y se lo pondría ahí. Como donde estaría supuestamente el corazón. Ponele, ponele, ponele ahí. Uy, se me. Se me ah, se me, se, se me fue la imagen a cualquier lado. No sé qué pasó. Bueno, ponemos acá. Por ejemplo, le digo que sí, ok Y ponele que estaría ahí, ponele Ahora, mira lo que voy a hacer eh, Esto ya es, no, sería muy avanzado chicos No, no, no, no quiero mostrarles esto mejor mira, lo voy a borrar, tengo una mejor idea Voy a traer archivo, abrir y colocar Traigo mi bubblegum, ahora sí, mi chicle Lo acomodo y lo pongo ahí ¿por qué no? Mira lo que vamos a hacer que uff ahí ponele que ahí ok es más mira lo que podemos hacer podemos eh, deformación no vamos a deformar acá deformar fíjate vamos a tratar de que tenga que siga la forma del círculo ¿qué te parece esa idea? ahí que siga la forma del círculo Está acá arriba también acá abajo ahí ahí está ok <risa> buenísimo mira lo que ves mira clic derecho rasterizar ahora sí le saco este control de transformación para poder ver bien todo mira que bueno vamos a hacer esto mira tengo una tengo una tremenda idea Vamos a pintarlo cerca del O sea, lo que es parecido al color de la piel. ¿Eh? Mira, vamos a ir a... Imagen. Ajustes. Vamos a probar con este primero. Tono saturación. Vamos a buscar un tono que se parezca a la piel. A ver, solamente deslizo hasta buscar algo que más o menos... Se parezca, si es que se parece. Si no... Por ahí podría andar, eh. A ver. Con menos saturación por ahí menos luminosidad, por ahí podría llegar a andar, a ver, antes después, eh, puede andar Sí, ponele puede andar vamos a meterlo por debajo de la imagen ahí chica, ahí está, así queda como metido dentro y podría andar, eh, para mí podría andar está bueno, es raro es fuerte <risa> es muy fuerte, me río solo, Mira, clic derecho duplicar capa Vamos a moverla por ahí. Controles de transformación. Lo pongo más o menos como encaje, sin Shift. A ver. Ok. Me quedó muy abajo. No importa es muy fuerte es muy fuerte pero está bueno <risa> bueno está está bien como base está bien acá lo que hay que hacer es de vuelta trabajar con luces con sombras y un par de cositas más pero para empezar ¿eh? la idea está buena yo te reto te desafío que te saques una foto ¿eh? en un con un fondo que más o menos eh, puedas recortar como no como este pero sí que sea medianamente fácil un fondo como plano, así que no haya muchos colores una pared que sea blanca o amarilla o algo así que puedas recortar fácilmente buena iluminación y haces esto, y si no no importa, lo mismo eh, dos fotos como este chico si querés una foto que es la silla y la mesa solas y otra vos sentado te recortás, pones la, la, la, la silla y la mesa solas y listo, es muy fácil porque el fondo se va a ver allá atrás solo si querés, si no te digo te sacas una foto y vas probando a hacer algo similar a esto sí con la idea de que se te ocurra esta forma u otra forma o pff, bueno, no sé creo que la idea de la máscara quedó medianamente entendible me parece a mí tranquilamente mira tranquilamente podría uy hice cualquier cosa perdón perdón perdón tranquilamente podría duplicar la capa y llevarla uy qué estoy haciendo acá ahí está Acá arriba donde más tengo? Allá abajo Duplicar la capa Llevarla acá Es muy fuerte, che, es muy fuerte Bueno, ah, mira la capa fondo se me movió Por ahí, ahí está chan Y contexto bueno, el texto igual yo nunca lo muestro Porque es tan simple como hacer clic por acá Y escribir, ¿sí? Eh, no sé WhatsApp. What's <ríe> bueno, acá esto igualmente puedes ponérselo adicionalmente para, no sé. Ponele. Instagram, qué sé yo. <ríe> eh, La herramienta de texto es igual que el Word, igual que todos los demás. Por eso casi nunca lo veo. El tipo de tipografía, el tamaño, bueno, todo lo demás. Nada que, nada que no sepas. Sí, pero... ¿Cómo le pondría a esta obra? Estoy pensando eso. Bueno, no sé, podría ser de mi form forma distinta. Igual que no se tome a mal ni nada, ¿eh? pero a lo que vamos con esto es que es fotomontaje, fotomanipulación y trae mucho de surrealismo, fotomanipulación y fotomontaje, así que tanto como hicimos con este, mira, vamos a eliminar esto que es. Ah, no, esto está bien. Como así, eh, cualquiera vale, eh. Esto está bueno también. Está bueno, está bueno. La idea cuál es acá que con las máscaras puedes ocultar lo que quieras y dejar que se vea algo más por detrás. Entonces, acá podrías... mira, acá podríamos... mira, se me ocurre... Uf, uf, ¿Para qué me hacen pensar esto? mira, mira esta idea, mira, no, no lo tienen pensado, no lo tenía pensado, pero bueno, no importa. Vamos a... Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a traer esta. Soc. La traemos acá. <ríe> creo que ya entendiste, o, o, o creo que sabes lo que voy a hacer, ¿no? Creo que sí, es bastante obvio, me parece a mí. Sería como acá, a esta la llamaría como escuchando mi verdadero yo algo así <risa> a ver, vamos a poner un poquito más por acá la pondría como por ahí me quedo bien abajo, mira, la subo hasta acá arriba de todo, vale, arriba, arriba arriba, arriba, arriba, arriba ahí está, bien arriba ahí está, varita mágica ah, claro, sí, siempre primero derecho, clic derecho, rasterizar ahora sí, varita mágica acá, acá acá y borrar en este caso Listo Bueno no me gusta cómo quedó está, está muy mordido el borde Voy a volver para atrás Voy a deseleccionar y mirá lo que voy a hacer Calar Le voy a decir 2 Vamos a probar ahí como queda con 2 Esto, esto, esto Esto Esto Vamos a probar ahí Borrar no, es mucho 2. Voy a intentar con 1. Acá. Acá. Acá. Yo tengo puesto este el de sumar selección, eh. Ojo. Acá. Vamos a probar ahí. Sí, ahí un poco mejor. Ahí un poco mejor. Imagen, perdón, selección de seleccionar. Eh, ahí un poco bastante mejor. Y el resto lo borro con cuál. Con goma de borrar. Goma de borrar. Zuc, así como está. Está perfecto. Borro esto que no me sirve imagínate hacerte uno o sea, que seas vos en la foto y que saques dos fotos más y te pongas como viste el angelito y el diablito que te hablan en, el, en los hombros, supuestamente algo así, bien, acá podría arreglarlo fíjate, con esta misma herramienta de borrar ahí está solamente es achicar esto y la dureza fíjate, estoy trabajando al punto del píxel porque ahí me quedó rojito y la verdad que no quiero que me quede rojito. Ahí. Ahí puede llegar. Anda. Listo. Y esta la pongo acá por debajo de chica. Ahí está. A ver, déjame ver. No, ahí, ahí, ahí. Sí, ahí. Ahí. Lo único que tengo que hacer es que parezca que esté adentro del de círculo ese. ¿Cómo voy a hacer? Y bueno, mira necesito copiar el círculo tal cual está ahí acordate lo que te dije la tecla control y clic en esta miniatura de la máscara para que me elija las formas que están ahí adentro que eso es todo esto y ahora lo que podría hacer es una máscara para esta chica toco acá máscara máscara, ahí está pero la tengo que dar vuelta esto ya es avanzado chicos ¿eh? Imagen, ajustes, invertir Ahí se ve bien Pero lo que voy a hacer es con mi pincel Le voy a decir Bueno a ver, la parte de la cabeza Primero colores blanco y negro Segundo opacidad, todo Tercero, tamaño Tranqui panqui Y ahora sí, Pinto esta zona de acá El brazo quiero que aparezca y el codo podría también aparecer, a ver ahí Sí, puede andar ahí a ver acá ahí está podría trabajarlo más finamente eliminando esta zona de ahí uy, no, el blanco quiero el blanco está ahí al revés, el negro ahora sí ahí está Listo. Tengo un pedacito rojo ahí que no sé de qué es. A ver. No, no es de este. Es de este. Uy. Y se me gana. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Listo. Bueno. <ríe> escuchando a mi propio yo. <ríe> ahí, ahí me gustó más. ¿Eh? Está bueno. Está bueno. Así que esto lo podríamos guardar, miramos vamos archivo guardar como y le pongo mi mini mi mi <ríe> mini mi ahí está <risa> ahora sí mi mini mi pero qué difícil se me hace escribir ahí está mi mini mi y lo podemos guardar acá así lo exportamos como jpg para las redes sociales y chao qué te parece está bueno Obvio que ahí podríamos trabajar una sombra ¿eh? Ya, acordate Siempre que trabajemos con cosas este, más, Con más detalles Siempre va a quedar mejor Fíjate, o sea, esto ya, esto ya que estoy haciendo No te pido que lo hagas Solamente la parte de los círculos estaba bien Yo acá ya estoy como Ya estoy como por demás Vos sabés cómo soy que, que me copa eh, Irme de tema Fíjate, ves Siempre las sombras ayudan un montón Porque la sombra lo que está diciendo es eh, Yo existo Básicamente, o sea Lo que dice es Si hay sombra, tiene volumen, tiene forma ¿Ves? Ahí está Mirá con qué tontería Fíjate Fíjate con la sombra como suma Con sombra, sin sombra Con sombra, sin sombra Está buena, está bueno. Bueno, nada, me divertí bastante Espero que hayas podido seguir el ritmo Yo calculo que sí, ustedes son muy inteligentes Si no, vuelvan a ver el video Y sáltense las partes eh, densas Pero creo, o sea, lo importante acá es que captes el uso de la herramienta Si vos entendés cómo la herramienta se usa y funciona Ya está O sea, podés verme a mí haciendo cualquier pavada Pero entendés qué herramienta usé y para qué Cuando entendés esa idea, ya está No hay más que hacer Acá, o sea, imagínate, puedes meter eh, miles de imágenes dentro, o, o, o el chicle ese que ponía recién, o frutas colgando de adentro. Eh, no sé, la verdad, las posibilidades, como siempre digo, son infinitas. Eh, pero es, es divertido al mismo tiempo trabajarlo así. Imagínate vos, o sea, haciéndote una foto así de vos mismo, y que pongas escuchando a mí mismo, o dos fotos tuyas uno al lado de otro, o sea, la verdad que <ríe> es. No sé, me quedo, me quedo. Es más, mira, si es por mí seguiría haciendo, seguiría haciendo, o sea, no pararía. Pero me controlo un montón, me controlo un montón porque si no, nada, empiezo a tirar herramientas que ahora no, no vale la pena. Con esto que vimos, vamos a hacer el repaso. Con esto que vimos es esencial. acordate vimos selección con la horita y calado, el calado como para que el borde no sea tan duro, la máscara. Eh, el pincel con la máscara también La selección en la máscara Haciendo control clic En la máscara eh, Deformé la forma esa del chicle Para que encaje en el círculo Hicimos, eh, pintamos el relleno Que se puede pintar, o sea, a mano O con, o con un círculo ¿sí? Porque yo lo que te mostraba era Fíjate, ves, yo, a ver, acá está Me paro en la, la opción de chica Ahí está Lo que yo quería hacer es, por ejemplo, acá Hago esta selección así y yo quería pintar. Acá, creo que es color interior. Sí, color interior. Lo que yo quería hacer es, era pintar un pedacito de esto. ¿sí? Entonces. Eh, te puedes ayudar de esta forma, ¿ves? Con blanco. Ah, acá adentro. Acá. ¿Ves? Pintar. Pintar así como un pedacito. Entonces. Yo me trataba de ayudar con eso. Así que esa era la idea de la selección en principio. Eh, Ahí está, así que bueno, eso. Después trajimos la otra imagen, la acomodamos, metimos un poco de sombritas. Realmente fue como que es como que hicimos un montón, pero tampoco es que hicimos tanto. Las herramientas que usamos fueron siempre las mismas. Fíjate que varita mágica, el calado, usamos un poco de lo que es la opacidad. Eh, fue como variadito, pero eh, un poco eh, con las herramientas anteriores. Fíjate, sí. Para los próximos proyectos, las mismas herramientas las vamos a seguir usando, pero ya en cosas más complejas. Fíjate que las herramientas van a ser siempre las mismas, pero depende cómo la usemos. Así que te repito: practica, practica, practica. Ponete a divertirte, o sea, buscate alguna imagen que digas esto cómo se hace, pensalo o pregúntame, y vemos con qué herramienta se hizo. Pero generalmente siempre es máscara, pincel y nada más. Y selecciona los humos. ¿sí? El resto es. Nada, ahí poniendo acá, capa por capa Así que bueno, espero que practiquen Espero que se diviertan un montón Espero ver sus resultados Y nada, nos vemos la próxima Galácticos, a volar, a viajar La galaxia nos espera, chao